Bueno, tenemos un tema de política local, que es el que queremos, que queremos analizar y queremos hablar, porque su ha surgido por las redes sociales la posibilidad de que Aranda sí. este, sea el candidato a vice de José Luis Gioja. Al, Al menos es lo que se interpretó por algunas declaraciones que habría hecho este, Franco Aranda uh -huh. y gente cercana a él, ¿no? Este, Está bien. José Luis Gioja ni lo ha desmentido ni lo ha confirmado. No, no lo ha desmentido ni lo ha confirmado, aunque las, las segundas, terceras líneas, tanto del Giojismo como de Aranda, dicen no hay nada. Sí. No hay absolutamente nada, ¿sí? Pero vos sabés que en política cuando el río suena, porque agua trae. Agua trae. Pero a mí me, a mí me gustaría, a mí me gustaría que analizáramos... ¿Cuál, es decir, no sé si decirte cuál le conviene más a Gioja o cuál tiene más laureles para ser vice de José Luis Gioja. Sí. ¿Sí? Eh, Gramajo, intendente de Chimbas, Franco Aranda, presidente del Frente Renovador. ¿sí? Entonces ¿cuál, decir, ¿Qué va a privilegiar José Luis Gioja? ¿Un peronista sin armado provincial o un renovador un masista. Masista con claro. Sergio Massa, que según nos han informado en la mañana de hoy, una encuesta dice que Sergio Massa en la provincia de San Juan tiene entre 15 a 16 puntos. Hay una... Hay, no hubo en la elección que Sergio Massa sacó 17 puntos. Ahí San ingresó Juan, creo Carlos que sí. Munizai, claro, claro, sí y otra eh, diputada más. Parece que, que mantiene, al menos en la provincia, esa intención de voto o caudal de voto el masismo, dicen. Claro, bueno. Eh, 2013, entonces, 2013. Claro, entonces digo, Aranda, siendo el hombre de Sergio Massa, Y con un armado, vamos con la siguiente placa Claro, lo que pasa es que antes de la otra placa Porque lo que hoy se habla es que sí. eh, Aranda o Gramajo serían eh, candidatos a vice de, bueno, de José Luis Gioja. Este es el armado de eh, Franco Aranda en, en la provincia de San Juan, creo que están faltando dos dirigentes que no, que no alcanzaron a llegar a la ah, foto. No llegaron a la foto. El dirigente de Uyun y estarían muy, muy, muy cerca de anunciar un candidato en el departamento Rivadavia. Ah, mira. Sí, en el departamento Rivadavia. Ojo. Eh, el primero de arriba es Horacio Monarde por el departamento Albardón. Después sigue eh, Carolina Sánchez en Valle Fértil. Fernando Cisterna, en Santa Lucía. Robinson Bellido, pero ¿cómo lo conocen más? Un eh, colega. Benji. Benji, Benji Boys, un periodista, un colega. Benji Boyce... es periodista, colega. Townset. ...sí... ...este... Acá lo tenemos en Angaco a Darío Manzano. María Bellán. ¿sí? Podría jugar en Capital. Podría jugar en Capital. Eh, Joel Chato Gómez en el departamento Chimbas. ¿sí? Eh, Elías, Elías Robert, Robert en en Rawson. Rawson. Dani Ochoa, que estuvo acá en el programa, el 9 de julio. Alejandra Cáneva en Capital. Y Gabriel es, Castro también en Camila. Gabriel Castro, que es el vicepresidente, y ella es la secretaria, eh, secretaria general, creo, a cargo de, de las mujeres o la poder del partido, no me acuerdo muy bien. En Calingasta, la doctora Ana Sofía Carmona es abogada. En Hacha lo tenemos a, a Iván, Jacome. Iván Jacome. No es Jacome, Jacome, Jacome con sí. acento en la A. Después tenemos en Sarmiento y Joana Ríos. Y en San Martín, Paulo Soto. Pablo Soto. Es de la Junta. Sí, una de las últimas incorporaciones. Es de la Junta, ah, del mirá, PJ. Del PJ. Pero cerró, claro. con, cerró con el Frente Renovador. Y lo otro que se da en el caso de Capital, que siempre lo hemos dicho, eh, Franco Aranda, su, su fuerte, digamos, siempre ha sido, obviamente, Capital, ¿no? en término, términos políticos Pero descartar. y en términos de... No, pero digo que en el caso de Capital se abre la posibilidad de ir Para con tres, tres eh, listas. Claro, tres listas, pero digo... Habría que ver también ahí el armado. ¿Cuál es mi análisis? Gioja, ¿quién va a privilegiar este armado provincial? Que si bien es cierto, no son dirigentes de, eh, eh, ¿cómo te podría decir? Muy antiguos o... Conocidos. O muy no, no, conocido. Son nuevos. Son sí, gente no. nueva, se ha renovado, está renovando la política. Pero tiene un, de, tiene un armado en 15 departamentos. Bien. 15 departamentos claro. que, que si cierra y es el vice de Gioja... Es lo que tiene para poner en la mesa Yo tengo en la mesa, ahora ¿Qué tiene Gramajo? ¿Qué tiene Gramajo? Chimbas Que medía, hace cuatro años atrás 73, 74% ganó la, elección. ganó la elección A los dos años Ganó con el 54% Una elección nacional Cuando el gobernador dijo Que les iban a auditar la gestión municipal Con el 54% Y en esta oportunidad Gramajo no va a ir ¿Sí? Volvemos a la placa anterior, por favor. Pero Gramajo no va a ir. Porque no puede repetir. Porque no puede repetir. Claro. Pero Gramajo, en los, últimos, en los cuatro años, los últimos restantes, no armó una línea peronista denominada Gramajista. Claro. No armó, no hay dirigente de Gramajo el 9 de julio, no hay un dirigente de Gramajo eh, en, qué sé yo, en Calingasta, en Sarmiento, en Capital, no tiene. Claro. Entonces, ¿qué le ofrece? A diferencia de Aranda que acabamos claro, de mostrar que tiene un armado provincial. Aparte no... no al, a ver, en Chima la candidata es Daniela Rodríguez, conce, primera con, concejal. ¿sí? Que es la esposa de Gramajo? ¿Pero qué más tiene para ofrecer? Esto, esto es lo que muchos se preguntan. Y es lo que yo me pregunto a la hora de definir, Gioja, ¿por quién se va a ir? ¿Por un peronista? ¿Va a seguir la lógica peronista de tener un compañero de fórmula? ¿Peronista? O va a cerrar con Aranda, que sin cerrar con Aranda significa cerrar con Sergio Massa. Claro, no solo. es el hombre de masa. El hombre de masa, no solo un armado provincial, sino también el hombre de Massa en la provincia de San Juan. ¿no? Depende mucho también, obviamente, del armado nacional. ¿A qué vaya a jugar este, Sergio Massa? Eh, hoy en Buenos Aires se hablan de tres posibilidades que sí. tiene el, el peronismo, ¿no? Una fórmula en todos los escenarios medidos en donde eh, la fórmula que, eh, que miden o, que, o, o los escenarios posibles eh, siempre es con Cristina Fernández de Kirchner ya sea eh, masa candidato a presidente vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o lo otro que se habla en, en Buenos Aires es eh, masa presidente vicepresidente Axel Kicillof gobernadora de la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner o en su defecto eh, sena, eh, senadora y que repita Axel Kisilov. La otra fórmula que a nivel nacional se habla o del otro escenario medido es eh, más aguado de Pedro, por ejemplo. O sea, pero voy a esta lógica, no masa, masa está en, en todo. todos los escenarios. Claro. no hay otro escenario que no sea masa Cristina. Bueno, y un hombre que sabe mucho de política no deja y como buen jugador de truco, sí. ¿sí? Mide el minuto a minuto, el día a día... Eh, y es capaz de cantarte, un, de cantarte un truco con cuatro. Sí. Con un cuatro. <risa> ¿O no? Sí. Bueno, entonces, digo, cuando se ponga a analizar esto, yo creo que Gramajo no tiene muchas posibilidades, porque insisto en este concepto. Gramajo no armó durante cuatro años, sus últimos cuatro años, una línea gramajista dentro del PJ. Sí, no que, digo un partido afuera, por fuera. No, no, no, no, que entiendo, o sea, que vaya más allá del departamento de Chimba. Claro. Gramajo lo único que hoy por hoy tiene para ofrecer es un poco de ter ter territorialidad en el departamento de Chimba. ¿Y ¿Por qué digo poco? Porque analizando, como vos decís, los números, del 75% que él ganó la última elección al 50%... Eh, ha perdido casi 20, 23 20 puntos. 20 y pico de, de, de puntos. Pero ¿no? ahora no va. Y, los, y, ahora no va a y los votos no se trasladan, los votos no se trasladan, es imposible. Claro. Entonces, y corre un riesgo Gramajo, con los totem que puso a lo largo de la avenida Benavides y otros sectores. Sí, sí, mal. Los cuestionamientos. Que la gente, claro, que la gente lo privilegia a él, pero el candidato de, o la candidata de Gramajo, ¿quién es? Daniela Rodríguez. Daniela Rodríguez En los Totem tendrían que haber sido Daniela Rodríguez Porque la cara de Gramajo No puede ir en el voto en Chimbas Sí, este, hay muchos este, sectores Que le cuestionan esto a Gramajo no, eh, Una eh, La personalización De, de todo ya. El departamento de Chimbas Inclusive hay algunas eh, eh, No nos olvidemos también La trascendencia de su mujer, que no solo es concejal Sino también que es la vicepresidenta del partido justicialista Bueno ¿no? ...dicen por ahí algunos que eh, hay un fuego cruzado entre él y, y su esposa... ...en términos políticos, estoy diciendo, ¿no? Por estas cuestiones. Uh -huh. No, este, Le achaca la personalización de, de gestión, de todo. No logra trascender, no logra eh, ni siquiera trasladar esa gestión a Daniela Rodrigo. Hoy Pero que este, estamos vos, 60 días... Claro, vos recorres Chimbas, por ejemplo... Y al menos yo no he visto o no veo eh, paredes pintadas con Daniela Rodríguez. No, no todas no, todo las personas gramajo. son de todo gramajo. Los de todo gramajo, todo gramajo. Una elección muy rara y una estrategia muy rara basarse todo en gramajo cuando gramajo no puede repetir. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver.